Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño y el día de hoy estaré platicando con Ramón Zárate. Bienvenido, Ramón. Gracias. Vamos a estar platicando sobre los lead ads, que ya hemos platicado varias veces, contra los landing pages y cómo puede ser diferente el valor de cada prospecto dependiendo del caso. Algunas veces les he platicado que el, el prospecto que viene en el landing page a veces puede tener un poquito más de valor porque le echan un poquito más de ganas al llenar la información, cuando el IDA es muy fácil de llenar, pero el día de hoy tendremos una vista alterna de qué puede suceder dependiendo de las demográficas. Así que vamos a arrancar nuevamente. Bienvenido, Ramón. Eh, platícame ahorita, en este momento, cuál es el proyecto que estás promoviendo y luego entramos a platicar sobre las campañas que estás corriendo. Gracias. Buenas tardes. Eh, estoy vendiendo un infoproducto. Y inicié con una campaña tratando de llevar tráfico a una landing page. Ok. Entonces, este, ¿cuál fue la sorpresa? Que recibí una cantidad enorme de, de tráfico, 300, 400 en, en, en un día, Ajá. Eh, con una con un presupuesto digamos, reducido, no fue un gran presupuesto. Ok. Eh, muy buena aceptación, pero, pero, la calidad de la información que la gente eh, llenaba en los datos que les pedía, que exclusivamente pedía yo nombre uh -huh. y correo. Ok. Venía incompleto, eh, me daban una información... Ponían su nombre en correo y su nombre en, en el nombre, ¿no? Eh, Ajá. Le faltaba okay. el punto .com, eh, no le ponían si era Hotmail o Gmail o... No me ponían después de la... Este, arroba de qué se trataba. Ajá. En algunos, eh, con algunas faltas, como les faltaba la A de Gmail o la O de Hotmail. Okay. Entonces, bueno, con ellos trataba yo de suponer que, que era tal cosa y más o menos lo rescaté, ¿no? Eh, okay. Y la siguiente sorpresa es que de los 340 este, logran dar bien los datos, Ajá. pero de ellos mismos ninguno hace el doble opt-in, no me, okay. no, no confirma que acepta este, la suscripción. Ajá. Entonces, bueno, ¿cuál fue el resultado? Cero. Ok. O sea... Cero, o sea, de 350, de la emoción tremenda del número de, Ajá. de prospectos, pues el resultado fue prácticamente nulo, lo cual hace la campaña carísima. Claro, claro. <risa> no claro, no tiene no recibí, resultados. Ningún resultado. <risa> ok, ok, y luego... A ver si me queda claro, corriste una campaña, esta campaña los llevaba a una landing page, una página de aterrizaje donde las personas veían lo que iban a recibir. En este caso, les ibas a dar algún imán de prospecto. Me imagino que exactamente qué es lo que ellos iban a recibir al poner los datos ahí en la página. Exactamente, recibían un imán de prospecto que era, que era un video. Okay. Y en la landing page les especificaba que revisaran sus datos para recibir en forma adecuada este, su regalo y que tenían que, que les iba a llegar un, un correo donde tenían ellos que aceptar la suscripción, que tenían que aceptar para recibir el regalo. Ok. Entonces la aclaración en la landing page existía, Ajá. sin embargo, y no decía más nada, o sea, fue muy enfocado, traté de no decir más palabras de las necesarias, respetamos okay. tu privacidad. Y nada más, muy enfocados para que hicieran la instrucción. Ok. Y no la hicieron. Ok, ok. Entonces, y ojo para, el, para las demás personas que están viendo esta transmisión. Este dato es muy importante. El, el, el hecho de que si tienes una landing page, cuando llenen los datos, los debes de llevar a una página de gracias, que le llamamos también en inglés, un thank you page. Y en esa página de gracias es donde generalmente le dices a la gente cuál va a ser el siguiente paso. En este caso, Ramón lo hizo correctamente, les puso ahí la aclaración, ve a tu correo y confirma que, que sí es tu correo, haciendo clic en, en una liga, para que recibas el regalo, en este caso el imán de prospecto, el video, lo que iban a recibir. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Y corrígeme si me equivoco, Ramón. ¿Por qué lo hizo de esta manera? En, en el sentido de que, ¿por qué no en la página de gracias directamente les dio ese video, es si man de prospecto, pues porque si se los das directamente, te pueden dar datos falsos o nombres ficticios o cosas por el estilo, simplemente para ver el material y a ti no te sirvió de nada como, eh, pues, captura de prospectos. No puedes darle seguimiento. Entonces, todo el proceso como que deja de tener sentido. Entonces, en este caso estuvo muy bien. La ejecución, landing page, ahí se registran, van a la thank you page, a la página de gracias, donde se les dice el siguiente paso, revise tu correo, confirma, y luego ya te voy a enviar el, el material. Entonces, hasta ese punto vamos muy bien en lo que hizo Ramón. Está perfecto, pero por alguna razón lo que está sucediendo es que muchas de estas personas, o en este caso la mayoría o todas de las personas, llegaron a la, a la Thank You Page y todo, pero no confirmaron ese correo, no hicieron clic en esa liga de confirmación. ¿Es correcto, Ramón? Es correcto y yo tengo una suposición. Ok. Eh... El mercado al que se le mandó o la segmentación fue a personas entre 34 y 54 años de edad. Ok. Que quiero entender que no son personas que actualmente utilicen mucho correos y que estén muy familiarizados con, con as, dar tu correo y enviarlo. A lo mejor nada más lo hicieron para abrir su Facebook y nunca han usado su, su correo, ¿no? Quiero tratar de, de entender que así fue porque hubo tal variedad de errores, uh -huh. de no poner los datos completos, de palabras, faltaba el punto como o punto net, o este, unos tenían unos nombres enormes, Ajá. arroba, y no sabía yo de qué se trataba, ¿no? Okay. Entonces pienso okay. que pudiera influir la edad, no sé si esto, este, pues, pueda yo tener razón, o algún defecto en la, en la creación del... ...de la landing page, ¿no? Uh -huh. Ok. Sí, mira, mi punto de vista en este caso, Ramón, es que la demográfica está bien... ...en cuanto a que llenen correos y cosas porque lo usan para para otras cuestiones. Yo he visto gente en, en muchos diferentes nichos, en rangos de edades, incluso superiores a eso... ...donde sí llenan eh, los datos eh, de uh -huh. forma apropiada. Sin embargo, pues te, probablemente si te fijas en tus estadísticas, muchos de los que llenaron los datos seguramente lo hicieron desde un teléfono móvil, ¿verdad? Desde un celular. Y a veces, cuando estamos usando el celular, es, muy, es medio tedioso llenar formularios. Tenemos que picarle, no hay teclas, eh, a veces se nos va, y por eso muchos de los, de los casos de, de Gmail que no le pusieron la A, o del Hotmail que no le pusieron la O, a veces se les va la roba, ni siquiera, a veces no saben dónde está la roba, en el teclado del teléfono, etc. Entonces, eso sí lo he visto bastante, independientemente de la edad. Entonces, creo que aquí principalmente podría haber quizá una desconexión entre el, el, la aclaración que les estás haciendo de vayan y revisen su correo y cómo les llega ese mensaje. Aquí hay que verificar dos cosas, Ramón. La primera es, dependiendo del proveedor que estás usando para el envío de tus correos masivos, hay que ver cómo les está llegando ese mensaje si dice... Eh, el nombre de la marca que, que están esperando las personas O sea, si viene el nombre de la marca de tu empresa O si viene otro nombre que no identifiquen O si quizá incluso como es un mensaje de esos de confirmación Quizás está yendo a spam en la mayoría de los correos Entonces por eso ni siquiera lo están viendo, ¿verdad? Habría que verificar eso porque lo hemos visto pasar también Esos correos de doble opt-in de confirmación para para entrar a la lista, a veces se van filtrados a esa bandeja de correo no deseado. Y a veces la gente sencillamente no entiende qué es qué es tu correo, que es sencillamente la confirmación, incluso cuando les pusiste el, el mensajito. Entonces, yo creo que primero que nada, ahí te recomiendo revisar ese correo que se manda, revisarlo con dos, tres personas que conozcas. Y si ya lo hiciste, bueno, genial. Ahorita lo palomeamos. Pero que lo hagas de esa forma, que se registren para que veas cómo le llega a alguien en Gmail si no le llega a la pestaña de promociones, por ejemplo, cómo le llega a alguien en Hotmail, okay. cómo le llega a alguien en Outlook, etcétera. Gente distinta que nunca haya interactuado con, con esa dirección de correo. Y así te aseguras que sí esté llegando. Porque en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que a la gente le esté llegando ese correo. Porque si no confirman, pues ninguno de tus otros mensajes les llega. Entonces, toda esa automatización que tú puedas tener de fondo, donde le dices a la gente pues varias etapas ¿no? para, para transmitir tu mensaje, ni siquiera lo reciben porque nunca... Hicieron clic en esa confirmación. Ok. Ok. Eso se me hace que estaría interesante eh, que, lo, que lo probaras. Y por otro lado, habría que ver el otro aspecto que entiendo que hiciste una campaña distinta, ¿verdad? Con Lead Ads. En ah, este bueno. Caso, con... Exacto. ¿Cómo estuvo el resultado ahí? Porque, porque quizá por ahí nos vamos a dar cuenta si tiene que ver la demográfica o no también. Pensando en que a lo mejor la gente pues, no podía poner bien los datos porque pues iba caminando, etcétera, ¿no? Entonces Ajá. pensé, bueno, voy a hacer una campaña con el mismo anuncio, okay. con la misma inversión, Ajá. pero ahora voy a pedir sus ads a través de, de Facebook. Ok. Bueno. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en lugar de recibir 300 y tantas, Ajá. ahora recibo eh, alrededor de 80. Ok. Pero de 80, 80 que, este, que están bien los datos. Ajá. Entonces, se genera el proceso, ya y todo, y aquí el fenómeno es de que eh, en, en la revisión de 80 el 96 lo recibió ok o fue entregado por la mensajería ajá, este como un 40 por ciento lo abrió ok y eh, como un 25 le, le dio clic ¿no? okay. para okay. Obtener okay. El, descargarlo no para para obtener el regalo ok Ento entonces digo bueno realmente eh, pues fue mucho más barata esta, aunque me dio mucho menos, pero a me los dios reales, ¿no? El otro era, este, pues pura ilusión porque no, realmente no hubo ningún cliente, uh -huh. sin embargo en este caso, sí, sí hubo más, aun cuando no todos lo abrieron y eso pienso que, este, que debe ser lo mismo que se les fue a spam o se fue a correo no deseado, uh -huh. este, o algo parecido porque... Inclusive gente que interactuó, ¿no? Además del proceso normal me escribían haciendo preguntas adicionales. Ah, wow. Ok. Ah, magnífico. Entonces, eso está interesante porque si estás usando el mismo sistema de envío de correos con estas personas que entraban por medio de LIDAD, y a ellos sí les llegó a, a, pues, digamos, 40% y luego varios de ellos, quizá un 20, 25%, sí le hicieron clic para confirmar. Entonces, podemos descartar algunas de las cosas que platicamos hace rato, al menos en un porcentaje de la gente, porque sí te contestaron. Quizá otro porcentaje fue que sí se les fue al, al correo no deseado o no entendieron. Entonces, dado lo que me platicas y considerando esta, este nicho al que estés llegando o el mensaje que estés transmitiendo a este nicho en particular, eh, pues, por lo visto, te funciona mucho más el IDAD en este caso, porque no tienen que capturar. Simplemente le pican y le ponen a enviar y los datos ya van llenos por parte de Facebook. Así es. Y, y, y observé también que en las estadísticas que la mayor parte de la gente lo vio en su celular. Ok. Pues en ordenadores fue así un número este, muy bajo, ¿no? ¿no? No me acuerdo cuánto fue exactamente, pero muy pequeña la, la proporción grande era en celulares. Ok. Ok, es una buena observación porque los lidads, como platicamos hace rato, quitan uno de, de los problemas principales de captura en los celulares. Y para los que no saben... Un lead ad es un tipo de anuncio en Facebook que puede ser video, puede ser foto, puede ser carrusel, puede ser cualquiera de los tipos de anuncio que hay, pero cuando le pican en el celular, en vez de llevarlos fuera de Facebook o en vez de abrir una foto nada más, lo que pasa es que en ese instante se abre una formita de captura, una forma de captura de datos adentro de Facebook al instante, no los manda a ningún sitio adicional, y aún mejor... Esa formita ya está llena. Si tú les pediste nombre, correo y teléfono, por ejemplo, como Facebook ya tiene esos datos, ya están prellenados. Las personas sí. pueden decidir cambiar el nombre, cambiar el correo, cambiar el teléfono si quieren, pero si no, ya están ahí. Entonces, les evita la captura, evita errores de captura también y ya ellos nada más le tienen que volver a aplicar enviar y los datos se envían a ti o en este caso al proveedor, que en este caso es Ramón. Entonces... Está genial porque los lead ads tienen esa ventaja de que evitas mucho el error de captura, especialmente en móvil. Y en nuestra experiencia, curiosamente, lo típico que sucede cuando comparas una campaña de lead ads con una campaña de landing pages, es totalmente lo opuesto. En muchas uh -huh. industrias, en muchos nichos, tú corres una de lead ads y te llueve la gente. Así llegan y llegan y llegan personas porque es tan fácil Nada más hacerle clic una vez y enviar los datos. Tan fácil que a veces hay gente que ni siquiera sabe que envió los datos. Entonces, le da seguimiento y están confundidos y no saben qué pasó. En cambio, corres una campaña de landing pages y como tuvieron que llegar a la, a la página, esperar que cargara, escribir a mano los datos y enviarlos, generalmente te daba pues, prospectos un poquito más calificados porque le echaron un poquito más de ganas para enviar la información. Entonces, era un número reducido de gente, pero un poquito mejores prospectos. En nuestra experiencia, eso es lo que pasa en muchas industrias, pero Ramón nos acaba de comprobar que puede pasar totalmente lo contrario, especialmente en este caso yo creo que tiene mucho que ver con la facilidad de captura de los leads. ¿Tú qué opinas, Ramón? Eh, es, estoy de acuerdo y la verdad estoy, es, estoy estudiando la forma uh -huh. de repetir el ejercicio porque obviamente el, el, el número es tan distinto de 380 a 80. Ajá. Digo, pues prefiero el tráfico, ¿no? O sea, definitivamente, si lograra yo un porcentaje razonable de, de datos correctos, o de todos, ¿no? Ajá. Como el caso de los leads Entonces, voy a hacer este. O voy a correr otra, otra campaña iguales. Ajá. Pero ahora. Eh, haciendo algunas modificaciones con lo que acabas de, de mencionar de, uh -huh. de la entrega. Definitivamente, pues sí trae el nombre de la empresa que, que me da el servicio de, de Mail Marketing. Ajá. Este, y voy a buscar, bueno, pues poner el logo de la empresa para que se identifiquen. Porque sí tuve mucho cuidado que todo estuviera, eh, el anuncio, la página de aterrizaje todo con la misma... Pero, pues, la, la contestación del, de la otra compañía, pues, trae su, su logotipo, que a lo mejor fue eso que los confundió. Y dijo bueno, esto quién sabe quién me lo mandó, ¿no? Claro. que a veces Entonces, pasa? ¿sí? Entonces, este, voy a hacer el ejercicio. Eh, y ahora lo voy a hacer con dos. Esta, en esta ocasión utilicé video. Video. Un video de 16 segundos. Ok. A un precio sumamente económico, uh -huh. eh, tuvo un grado de aceptación que yo considero bien, fue pues, de 7, okay. eh, no es espléndido, pero bueno, 7 se me hizo que estaba bien. Ajá. Uh -huh.